Un saludo para todos. En este video les quiero enseñar lo que es el apalancamiento en Forex y cuánto es lo recomendado. En este caso, primero que todo les voy a mostrar acá los tipos de cuentas para que sepamos, para que puedan identificar claramente lo que es el apalancamiento. Existen en Forex, miren que acá cuando yo voy a meter una operación me aparece este valor. Esto significa... Si yo meto 0,01, en realidad lo que estoy comprando son, miren acá, 1.000 dólares. Eh, o más llamado como lote micro. Si fuese, o si fuera 0,02, serían 2.000. Sigue siendo lote micro. Así sucesivamente hasta 9, serían 9.000. Sigue siendo lote micro. Ya cuando pasa a 0,1, ya serían 10.000. Ya, no se ya no se le llama lote micro, sino lote mini o lotes o microlotes, y así sucesivamente. Cuando lleguemos a 0,9, ya pasamos a 1,0, y, y ya son lotes de 100,000, o lotes estándar. Entonces, cuando ustedes les pidan que, qué tipo de cuenta quieren abrir, normalmente les dicen, ah, usted quiere una cuenta estándar, una cuenta mini, micro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando, si ustedes, por ejemplo, la abren lotes estándar, Usted, perdón, cuenta estándar, eso quiere decir que el mínimo lote que ustedes pueden comprar es de 100 mil. Ustedes no pueden comprar nada de esto, ni lotes micro, mini ni lotes micro. Por eso lo recomendado es siempre abrir la cuenta en micro, porque hay veces que uno no quiere comprar lotes tan grandes o quiere particionar o en fin, ya eso es otro tema pues, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto básicamente es... Es lo que uno compra. En, en Forex se compra es por lotes. Uno no compra, yo no puedo comprar, eh, digamos acá, este es un canadiense, que, por, que vamos a comprar dólares con canadienses. Entonces, un dólar americano nos cuesta 1,26 canadienses. Pero resulta que yo no puedo comprar uno. A mí me toca comprar mínimo esto, que significa mil dólares. Entonces, lo mínimo que yo puedo comprar son mil dólares americanos y los compro pues con dólares canadienses. No se preocupen por eso que el sistema hace las cuentas solo. Ustedes los compran con su cuenta en dólares americanos. Pero el ACP la conversión. Eso no tiene ningún problema. Eso les costaría los mil dólares. Vamos a hacerlo acá. En la, en la calculadora. Déjenme un segundo. Abro acá la calculadora. mostrarles el cálculo de esto fíjense esto entonces supongamos que vamos a comprar 0,01 o sea mil dólares mil dólares americanos y los vamos a comprar con dólares canadienses eso nos costaría mil por 1,2673 26733 eso nos costaría 1267 dólares canadienses entonces resulta que lo que les explico el apalancamiento que ustedes ven normalmente 1 en 100 por ejemplo 1 en 100 significa que si su cuenta es de 10 dólares, les prestan hasta 100 veces. 100 veces lo que tienen ahí. Es decir, 1.000 dólares. Ustedes con una cuenta de 10 dólares y una, un apalancamiento así de 1 en 100, ustedes pueden comprar con 10 dólares, pues, pueden comprar hasta, hasta 1.000 dólares. Eh, en este caso, vamos a hacer un ejemplo. En, en esta cuenta tenemos un apalancamiento de 1 en 500 1 en 500, esta cuenta es así, fue creada 1 en 500 para este ejemplo precisamente. Entonces 1 en 500 quiere decir que nos prestan hasta 500 veces lo que tenemos en la cuenta. La quise hacer exactamente con 10 dólares para que vean, pues para que se entienda más fácilmente. Miren acá, 10 dólares recién creada. Y es de 500 de apalancamiento. Esa pues la creé con un, con un apalancamiento de 500. Entonces eso quiere decir que podemos comprar hasta 5 mil dólares. Entonces les voy a mostrar. Se supone que 5 mil se representa... Vamos a comprar un 5 mil dólares americanos. que nos cuestan? Vamos a hacer el ejemplo. 5 mil por el precio actual. 26.78. 1,2678. Eso dice... Que el, el lote nos cuesta 6.300 dólares, ¿Sí? dólares canadienses pues, porque acá estamos comprando es americanos. Entonces resulta que nos vale 6.000 y pico. Entonces miren que tengo 10 dólares, voy a decirle que voy a comprar 5, 0.05, ¿qué quiere decir eso? Sería este mismo, 0.01 son 1.000, entonces 0.05 son 5.000 dólares. Fíjense que me deja comprar. Acá le voy a decir. Esperen un segundo que me aparece en la otra pantalla. Listo. Ahí ya apareció. Miren la compra. Estoy comprando 5 mil dólares con solo 10 dólares. ¿Se dan cuenta? Miren acá la operación. Es supremamente peligroso. Porque obviamente se devuelve cualquier cosa Y ya de una nos va a hacer un llamado de margen El llamado de margen es que nos dice Venga, es que cuando usted vaya perdiendo La mayoría de su dinero Miren que no podemos perder más o sea, Esto no quiere decir que vamos a perder los 5 mil Sino que, miren lo que estamos perdiendo Estamos perdiendo 3 dólares 2.84 Miren el patrimonio que nos queda Nos quedan 7 dólares El margen es lo que nos está pidiendo Para mantener esa operación Entonces el broker dice, venga Usted quiere mover 5 mil dólares, entonces déjeme 10 dólares acá como garantía de que si usted pierde, pues ahí tengo pues como para, para pagarme lo mío. Entonces, eso es. El nivel del margen es la capacidad de lo que, lo que me estoy consumiendo, mejor dicho. Cuando esté al 100% es porque ya se, me la tienen que cerrar, porque va a llegar al 100%. Entonces, eso quiere decir que se está comiendo toda mi plata, que la operación va mal. Entonces dice, vengo, es que usted no tiene más plata para responder por esa deuda. O le mete plata o me toca cerrarle la operación. Entonces si esto llega al 100%, pum, nos cierran automáticamente la operación. De hecho ellos manejan un otro rango, como si va por ahí al 90% de pérdida, ya cierra la operación. Y ese 90%, 100% equivalen no más de, de 10 dólares. Eh, así es como funciona el apalancamiento, como funcionan los lotes cómo funciona el margen, ahí pues cualquier duda me la hacen saber ahí en el...